Soy Cecilia Durán. Trabajo en el Parque Pingüino Rey. Nuestra idea es un turismo sustentable. Un turismo de conservación y de protección. Los pingüinos se mantienen durante todo el año. Así que todo el año tenemos visitas. Creo que lo más que impacta acá es lo poco poco tocado por el ser humano. Bosques de muchos, muchos años. Los, los nirlas, las lengas. Deben tener algunos de los grandes, 400, 500, quizás más años. Eh, es realmente impresionante y, y que todavía se mantienen puros. Yo creo que eso es lo que más a uno lo sobrecoge acá. Aquí venir al parque es tener todo el tiempo del mundo. Observar la naturaleza, Observar las aves es la tranquilidad. Es encontrarse con uno mismo. It's a, an unusual thing for us because in Italy you have always a lot of people around you here you can feel the nature the, the real nature and it's amazing to see the mountain and the species that are it's uh, something that is wonderful and uh, special for us Patagonia se vive una tranquilidad que no está en ninguna parte del mundo A pesar que nos dicen que somos el fin del mundo yo digo que no somos el fin del mundo Es donde comienza el mundo